Soy Josep Servalló, eh, profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media y del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad Autónoma de Barcelona y en estos momentos eh, coordino el máster oficial en Lengua y Civilización del Antiguo Egipto de esta universidad. Me llamo José Luis, soy egiptólogo, investigador del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona y también del Instituto de Estudios del próximo oriente antiguo de esta misma universidad. Es un hecho que la civilización del Antiguo Egipto es una de las más eh, populares. ¿Quién no ha oído hablar de Ramsés II, de Tutankamón? ¿Quién no ha oído hablar de las pirámides? El Antiguo Egipto nos ofrece eh, un legado arquitectónico, histórico, textual muy importante. Podemos eh, acercarnos a los palacios de los antiguos faraones, a sus tumbas, a sus grandes complejos funerarios, a sus ciudades. Todo esto hace que esta civilización, sin duda, sea una de las más eh, importantes de la antigüedad y de las más atractivas. El curso que os presentamos eh, pretende ser una introducción a la civilización del antiguo Egipto. Es bien sabido que la cultura de los faraones es una, una de las que despierta más eh, interés de las civilizaciones de la antigüedad. Esto es debido probablemente a tres eh, factores. El primero es eh, los monumentos que el Antiguo Egipto nos ha legado. Eh, son monumentos de una gran antigüedad, eh, monumentos en piedra, eh, monumentos hechos con la intención de perdurar y que efectivamente han perdurado, han llegado hasta nosotros en unas condiciones a veces impecables eh, que hacen que nos admiremos cuando nos encontramos en Egipto eh, bajo estas pirámides y estos templos que eh, inmediatamente nos transportan al pasado. El segundo es la escritura jerolífica. La escritura jerolífica es una escritura pictográfica. Esto significa que los signos representan eh, objetos, seres o procesos de la realidad. Y esto hace que la escritura jerolífica, además de ser una escritura que permite anotar una lengua, sea al mismo tiempo una obra de arte. Eh, entrar, por ejemplo, en una pirámide con textos o entrar en un templo mmm, con textos inscritos eh, es de algún modo meterse dentro de un libro abierto y esto causa una fascinación eh, que probablemente no se encuentra eh, con otras producciones escritas de la antigüedad. Y el tercer factor es el mundo funerario. Eh, el Antiguo Egipto se distingue claramente de las eh, otras culturas de la antigüedad por el peso específico que otorgó al mundo funerario. Tanto a lo que es la construcción de tumbas, la construcción de pirámides, la construcción de hipogeos eh, para que los difuntos pudieran eh, seguir su vida en el más allá como eh, todo lo que se refiere a los textos funerarios, a la iconografía funeraria. Es decir, el mundo funerario está tan presente en la cultura egipcia que esto le confiere una singularidad que las otras eh, civilizaciones antiguas eh, no poseen. Esperamos que sea un curso muy interesante para todos vosotros y esa es nuestra intención.